Señora, DGCR ¿se tiene medio carro. ¿Cómo es esto, Villalona? Medio carro. <risa> sí, ¿Qué? en estos días, ¿verdad? Pues. Eh, se si hizo viral en se las redes, hizo viral ¿no? en las redes okay. sociales este video de este Cero automóvil. Humo. Cero humo. Este automóvil, vamos a ver si nos lo ponen ahí. <risa> que solamente, le, solamente existe por la parte delantera. Después de ahí, señores. No hay más nada. Entonces se llama el le han apodado el medio carro o el carro bola. Carro bola. Eso fue, eso fue No, no, eso fue en eso no es humo Le faltan tiene la mitad. Y que dale dale y sí, damos a buscarlo aquí. <risa> y mire, mire que este otro video, mire que este otro video. Vamos a ver y si tenemos audio ahí con ese video. ¡El alivio, el, alivio. el verdadero, petreo, el verdadero que El verdadero Los agentes de la Dirección General de, de Seguridad y de Tránsito y Transporte Terrestre, dije que nombre tan largo, ubicaron y retuvieron al medio carro, ¿verdad? Que se hizo viral en las redes sociales. Ahí vemos la grúa, cómo se lo llevó. Señores, el, va, vamos a ver, póngalo aquí, mírenlo aquí. Se llama Autorrepuesto... Autorrepuesto... <risa> de me dejan saber, se lo vendo por mitad, ¿y que estoy justo. ¿Qué, te lo vendo <risa> bueno, a mitad, bueno, bueno, Vamos vale? a ver, vamos a ver aquí. ¡Ya, ya, ya! ya Hoy sí! Hoy. sí! ¡Joy, sí, hoy sí. Hoy sí! ¡Míralo! ¡Míralo que trajo el barco! Y para los tigres que gritan, y que, que siempre tienen la mitad de los cuartos, me dejan saber, se lo vendo por mitad, y que estoy corto, que un uh, quejá, uh, lo vendo a mitad, con, con la mitad alante. Dale, que qué es suave. El motor tiene la huella. 0-1, 0-1, 0-1. tenés eso ahí? tenés eso ahí? Señora, ahí está. está. Ese se ha hecho viral se ha hecho viral mira que cuando esa, ella empezó mira, mira aquí mira aquí ponga de nuevo el muchacho hay que destacar esto yo no sé qué hace contigo tú a pie loco yo con carro aquí a 45 mil pesos míralo ahí entero por pie punto 8 nítido mecánico con un aire que pica con un aire que tú puedes criar pingüino mira cómo este muchacho ahí temblando del frío mira <risa> mira aire que pica que ni en el polo norte mío los tigres míos que me dejen saber ya imposible esta pie llegale. llegale. cero humo cero humo <risa> Ya, mira, señores, este, este muchacho, eh, cuando yo lo empecé a ver hace mucho, antes dice: Mira, yo lo, yo lo empecé a ver en TikTok, autorepuesto mi carro. Yo pensé que era una checha al principio. Yeah. Pero de verdad, no, de el, el, no hay vende, Y él vende su carro de verdad, ¿eh? No a mil pesos. No, 15 no. mil pesos, vende carro. Verdad? ¿verdad? Pero, <risa> pero más malo es que lo compra. No, puta madre, <risa> Villalona, Villalona, pero en la capital todo es lejos. Estoy cansado. Si usted, ese punto 8. En, en, en 30 mil pesos. Usted está montado, usted lo que tiene que darle calidad. <risa> cero humo, cero humo. Cero humo, mira... Media multa. Eso. <risa> él lo hizo. No, no, él no, lo hizo en es Chelcha así, Espérate. No, él lo hizo no, en no, Chercha porque el, ca el carro está por mitad. Él lo hizo en Chelcha para darle jocosidad <risa> a los videos. Cero multa, velo ahí. Pero nosotros, el otro día... Ese señor vendió un carro en, en 60 mil pesos que yo sé que que lo compró se lo compran en media hora, le sacó 100 mil pesos rápido. Oye, porque yo siempre he dicho: Mira, yo tengo un CG ahí, un más antiguo de los primeros CG x Ah, no, que está feo por fuera, pero ese motor yo he ido con Joel la para que pesa 300 libras. <risa> mi hermano, un saludo a mi hermano Joel, volanta <risa> de del aire del pueblo. Yo he ido a Villa Arriba por aquí, por, por, por todos esos montes, por ahí, todos esos campos, y el motor para allá, pues la máquina está nítida. Entonces, yo lo pongo lindo me atracan. Entonces, que hay muchos vehículos. Ese muchacho se ha hecho viral y le está yendo bien su negocio porque implantó esos videitos y, y que están baratos, porque yo mismo, yo estoy estoy haciendo cocote para un carrito de esos sí. para allá, para uno ponerlo a, a con aquí. No, no, no, no. Él vende mucho carros. Mira, el otro día vendió una guagua de esa una camioneta de esa Toyota, eh, 21R, ese, eh, usted sabe, eso es vocabulario mecánico, ¿Eh? 21R de la comuna, en la que conchan ahí de todo, y, y la vendió en 60 mil pesos, una guagua, se la compran ahí mismo, y a ver, le tiran voy para allá, vea, vea, copia, la boca, usted compra tres carritos de eso vamos a ponerle a 40 mil pesos, ahí, y, y, y, compra, y compra una ruta ahí, o, la, o, lo, o lo alquila para la ruta y esos carros le van a dar diario a usted 3 mil pesos fácilmente o más. Es más. Eh, más, vamos a poner que usted lo compre, que usted tenga ese dinero ahí, 100.000. mil, carros de esos, 1.8, y los meta a libertad ahí, y los carros le den 4 mil diarios. ¿Cuántos son? Un dinero. Diario. Okay. 4 mil, ¿te puede acotar? 12 mil pesos. <risa> ¿Qué? 12 4 pleno. por 5, ¿cuántos son? 20. 20 los sábados, que no se lo gana nadie aquí, pero hay que emprender. Eh, hay que emprender, aquí no ando si no es un yundá, yo no quiero eh, un Sonata, que yo yo estoy chequeando para darle en el yunque, cuando yo vea cualquier camionetica, que uno pueda ganarle 20 mil pesos. Ah, de usted agarra una camioneta y se lo monta de plata y le da para allá. Fulano tiene plata, no da como a peso, se nos viva, vamos para allá en la guaguita. Están brincando. Ah, la compró a dos y la vendi lo vendimos a cinco en la esquina, tripiando. <risa> <¿Ya>? Entonces, <risa> Entonces este yo, es yo, yo vendo pecado. <risa> y los pecados yo los busco barato y le doy para allá y los tiro por WhatsApp. Yo no, podía comprar. no, porque no, usted tiene dinero, usted lo no quiere fiado. <risa> <risa> Nosotros no estamos fiando. <risa> yo haga los Mira, yo fui la segunda vez y le dije, péquenme. 100 libras. Y dijo el hombre, oye, te la vas a comer tú, esas 100 libras. <risa> en dos horas, manito. No tenía yo un pecado. En dos horas. Y me yo una <risa> pasola, yo doy para allá. Y un sí. abrigo. Traeme 5 libras, 100 pesos. Pecado, bueno. El, peca, el pecado alimenta. Claro. 100 pesos no te va ni bien. Una libra, 100 pesos para ti solo, que vive solo. Neto, tráeme, tráeme 200 de pecado. ¿What? Dos días comiendo pecado, tú bueno. Pecado bueno. nítido. Claro. ¿Tú entiendes? Mero, la, la, y tilapia. La fritura, que lo, lo compran de una vez, tú sabes. Malito, a mí una gente, hoy de agua, me uh -huh. compraba a mí como 200 libras, cuando lo vieron. Uh -huh. ¿Tú entiendes? No son de más, son de agua dulce, pero son pecados. Entonces, lo mismo queremos eh, decirle a la juventud que hay que emprender. Uh -huh. Claro, hay que emprender lo que Ese sea. tipo hizo un video por primera vez, se le fue viral, y siguió, que ya hay el carro. que más vende carros Serena William, Serena William. Sin un humo. Y es verdad, los motores están nítidos. Nítidos, nítidos. O sea, son carros modificados, porque tú sabes que son. es los modificados. Que la que regla sí, lo... No, le, le agrega porque sí, están descontinuados, sí. ¿tú entiendes? Sí. Un soporte le ponen y lo adaptan, cosas así. Exacto. Pero para y no es la primera vez que, o sea, que conocemos de gente de carros que modifican los carros, ¿verdad? Porque incluso los carros cepillo, los cepillos, ¿verdad? Los Volkswagen. Los Volkswagen. ¿eh? Los Volkswagen eh, ¿Lo qué? Los Volkswagen. Okay. Sí, sí. sí. Entonces, pues. Decía, oh, ah, no, es que es difícil, es alemán. Entonces, esos carros incluso corren ahora, por, eh, todavía pueden correr con piezas modificadas y los chasis son desde el año 80. ¿no? O sea, no es la primera vez. Aquí el dominicano con los carros, hay que reconocerlo, es muy ingenioso, es muy. Eh, intrépido, ¿verdad? Sí. Pero esto del medio carro es <risa> una locura, sinceramente. Entonces, sí, lo, lo hizo para tripear. El propietario de ese vehículo, no sé si esa multa va para, eh, para el negocio, ¿verdad? Pues fue localizado por el Departamento de Inteligencia Vial, que ha tenido un trabajo tremendo de esa institución, luego de que, a pesar de ser un chatarra, apareciera circulando, ya como lo vimos ahí, con esas dos distinguidísimas damas arriba de ese medio carro, que yo no sé cómo es que no se cayeron. Entonces, él ya fue fiscalizado el hombre por la violación al artículo 170 de la ley de tránsito, el cual penaliza a los conductores de vehículos que circulan sin condiciones de seguridad. Y ahí está. Eso es un pe ah, para mí es un peligro, porque si se caen, se guayan lo que están enseñando, y adiós, bendito a Dios así, decirlo, mismo, yo, así mismo, un peligro, un peligro es una chechi de todo pero hay un peligro también Las se van de espalda y hay irnos, y, hay y yo quiero que Me la dgc esa, a propósito, se, se pierde ese material a propósito, ¿no? de... <risa> a propósito de eso yo quiero que el la DGC le meta mucha mano con a los carros chatarra que andan por aquí todavía eh, eso también es eh, una violación al 170 de la ley de tránsito. Así que, díjese, pónganse en función también con eso, oh. esos carros chatarros, <risa> no solo con el medio carro. <risa> Encontré los pobres, está vialona, <risa> para que te vea. No, porque, ahora, si lo modifican y lo arreglan y lo ponen bonito, ya otras cosas. <risa> ah, ah, no hay cuarto, está bien. Oh, no hoy, acuerdo, pero, pero ah, que se va a servir ay, villalo, un día de esto, eh. De de esto, a ver, a ver y lo van a esperar ahí abajo, ya lo de, Oye, Oye, él el, el, quiere del año los carros. Hay gente con 150 cadres, <risa> Ay, la gente de día a día, es una realidad, una realidad, bueno, pero no hay más realidad que, lo, que, que, que el haitiano, que el guay de un arenque, un arenque, un arenque, sí, un arenque, un arenque, un par de días, no, 50 días duran un arenque haciendo sopa, sí. Eh, sí. y lo otro. eso, eh, cuando yo estaba con, trabajando prensa en haitín en el terremoto, ¿Oye? Eh, el haitiano que lo traducía nosotros, nos llevó a su casa, y él dijo, bueno, pa' que chene, y dice, hicimos un arenque con hermano, mire, y yo, Sí, que, ¿no? Esa la compañía y un, un, un plato grandísimo de, de, de guineo. Oye. Yo dije, "Guau, wow, pero aquí eso es baratísimo, el, el arenque ah, ah, ah. Mi hermano, cuando mira. cómo? No le... A solamente el agua. y le cabeche hacen hacer agua, agua Ay, Dios mío. Dios esto es increíble. Mira, esas son cosas que hay que conocer, sí, sí, hay que... ¿no? que hay sí, hay que... Dale familia. Vamos a ir. No, no, no me sí, interesa. Vamos a ir. No a Puerto Príncipe por ahora, pero podemos ir acá a Haitiar, en esa zona turística que están, están habilitados un ching ahí, ¿eh? <risa>